El misterio de la mansión Northwest, primeras impresiones. Al principio del episodio nos muestra la familia Northwest, que organizan una fiesta. Esta fiesta solo sería aceptados las personas, millonarias y billonarias. De pronto un fantasma sale después de 150 años, para poder cumplir su venganza, el padre de Patifica tiene que solucionar esto pero no sabe cómo. Cuando, de repente, ve en el periódico una noticia, de Dipper que anda, resolviendo un misterio de vampiros saltaré algunas escenas del episodio cuando Dipper es llamado a ir a resolver el misterio tuvo muchas dificultades no sabía la historia de fantasma cuando logró atraparlo en un espejo el fantasma nos muestra su historia hace 150 años los northwest les pidieron que construyeran una mansión encima de la colina los northwest les prometieron que harían una gran fiesta todos incluyendo a ellos Después de muchos sacrificios los leñadores que construyeron la mansión fueron a la fiesta para darte cuenta, que los Northwest, los engañaron. Ahora él solo busca la venganza. Más escenas más adelante, Dipper intenta detenerlo, ya que él había convertido a todos en figuras de madera, incluyendo a Madel y sus amigas. Cuando intenta detenerlo y fue convertido en madera, nos damos cuenta que fue como aquel episodio, si me refiero al episodio, dentro del búnker. El destino de Dipper En este episodio, Pacifica fue la que salvó a todos Y al parecer a Dipper le está interesando Pacifica Ya en el final nos muestra que, el viejo Madbucket Nos habla que arregló la laptop y que descubrió algo que se aproxima Habla sobre un apocalipsis Dipper se siente agotado y le dice que le diga mañana sobre eso Que hoy era hora de la fiesta en los créditos nos muestran otra vez a los detectives del primer episodio de la segunda temporada de Gravity Falls. Teoría loca. Tal vez la máquina que está construyendo Stan, sea el causante del apocalipsis, tal vez Bill Clave, aparezca en este episodio. Aún no se sabe muy bien. Hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya gustado. Si te gustó este tipo de vídeo compártelo con tus amigos, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal. Soy Croc79 y te defeo. buenas noches.